Buenas, eh, mi nombre es César Rodríguez y voy a estar presentando esta charla llamando Atacando Android Web Introducción a la superficie de ataque eh, de los webpills, básicamente. Eh, bien. Eh, yo soy un Mobile Security Researcher para Faraday Sec. Me especializo en generar, en hacer eh, red team. ¿Sí? O sea, ataque ofensivo en general sobre aplicaciones web y mobile. ¿Sí? Tengo un blog y los lunes estoy haciendo un, este, ¿cómo se llama? Un, este, un stream, ¿sí? Así que nada, si les interesan, se pueden sumar y nada. Eh, soy coorganizador de Mobile Hacking Space, eh, tengo también un Twitter y un canal de YouTube donde subimos cosas. Y soy aficionado o, o, o fan, diría yo, de Frida. Eh, vamos a estar viendo un poco eh, una introducción muy, muy, muy breve sobre lo que son WebViews. Eh, un par de conceptos que son importantes para entender eh, superficie de ataques, que es el Origin ISOP, eh, Qué configura configuraciones se presentan eh, para el desarrollador. Consideraciones de seguridad. Eh, bueno, vamos a ver algunos bugs para que tengan una idea de qué tipo de ataques se presentan y un poquito, muy breve, cómo se configuran las WebViews en distintas plataformas. ¿Sí? La idea de la charla es que les sirva para desarrolladores que están integrando o que integran WebViews dentro de las aplicaciones, eh, pentesters también, que, que tal vez están metiéndose dentro de lo que es el área de seguridad, eh, o haciendo análisis de seguridad, así que esperemos que esto también les sirva y saquen algunas cosas en, en limpio. En fin, para los que no saben, ¿qué es un WebView? Es un componente que se embebe dentro de las aplicaciones que renderiza HTML y JavaScript. Básicamente es un browser embebido dentro de la aplicación. ¿Sí? Eh, obviamente a medida que van cambiando las versiones de Android, eh, van cambiando este componente WebView, y también para iOS eh, aplica casi todo en cuanto a concepto, con lo cual eh, de esta charla van a poder sacar cosas que aplica también para iOS si les interesa. ¿sí? Acá vemos un ejemplo de un WebView embebido dentro de una aplicación. ¿sí? Eh, como, como verán, es... No se nota que no es eh, un browser puramente, ¿sí? En las últimas versiones de Android fueron agregando multitabs o, o más de un tab dentro de la misma pantalla, ¿sí? Y es un componente que se usa bastante dentro de lo que es eh, las aplicaciones. Es en general raro no encontrar aplicaciones, salvo que sean aplicaciones muy simples que no tengan web views, ¿no? Eh, y por eso también me interesaba presentarlo porque uno de los grandes problemas que hay relacionados con WebView es que las, los que desarrollan piensan que es un browser y que aplica la lógica de, de la seguridad en un browser cuando en Android, que ya vamos a ver, eh, no es tan sencillo. ¿sí? Bien, entonces, para cargar, ¿cómo se usa un WebView para los que no conocen? Eh, tenemos como dos ramas o dos opciones, ¿sí? Una es, son las, eh, las funciones de load URL, que básicamente lo que hacen, uno le pasa una URL y la cargan directamente, sí, eso vendría a ser cómo funciona el navegador del browser. Y después hay opción de load data, que lo que hace es ejecutar eh, el, o renderizar el HTML, el JavaScript, dentro de la pantalla ya cargada. ¿Sí? Y después hay una opción que es un poquito más rara, que es Evaluate JavaScript, eh, que directamente lo que recibe es JavaScript, ¿no? Pero en general este no, no se usa. ¿Sí? Acá abajo vemos un ejemplo de cómo se llama, con load data o load URL. Bien. Entonces, vamos a pasar primero a hablar de lo que es el Origin y Same origin policy. Esto es un concepto que aplica para web ¿sí? y, obviamente, también aplica para lo que son eh, web views. ¿sí? Se considera que un origin está compuesto por un esquema, un host y un puerto. ¿sí? Todo eso hace un origen. Y la idea del Same Origin Policy es que se apliquen restricciones sobre eh, los orígenes siempre pensando en lo que es JavaScript. Es decir, si yo tengo algo ejecutado en JavaScript. Yo, en, por ejemplo, www.example.com, no puedo llamar a eh, eh, recursos desde Javascript de www.google.com.ar o www.owas.com.ar. ¿sí? Eh, no aplica para otro tipo de recursos. Por ejemplo, uno puede agregar imágenes, puede agregar este, links de referencia, ¿sí? y ahí no aplica el tema del origen, ¿sí? Eso también es importante. Ahora, en web, ¿sí? El, los orígenes posibles están relacionados con HTTP y HTTPS y es bastante claro, en general, este, este tipo, cómo, cómo funciona, ¿no? Ahora, cuando vamos a un ámbito de mobile, acá se complejiza un poco la cosa porque no solamente tenemos el origen HTTP HTTPS, sino tenemos orígenes de file, de intent, Content, ¿sí? eh, O Null y Deep links, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar hoy en lo que es File, más que nada, ¿sí? Y el Null como origen. Después el resto no los vamos a ver por un tema de que son cosas por ahí más puntuales y, y por un tema de tiempo, ¿sí? Para no extendernos. Pero básicamente sepan que eso existe y que tienen que tener en cuenta esos orígenes, ¿no? A la hora de hacer un análisis de seguridad. Bueno, acá les presento una y este, esta imagen, ¿sí? Es conceptual sobre en qué entorno corre una aplicación eh, Android, ¿no? Con un WebView, ¿sí? Nosotros tenemos de este lado la, nuestra aplicación, por así decirlo, que tiene un componente de un WebView, tiene eh, a su disposición o dentro del, dentro del scope de la aplicación, ¿sí? Una carpeta que es eh, la data-data-pkgid, eh, que es básicamente la carpeta privada de la aplicación, donde se guarda todo el contenido que solo la aplicación puede ver. Recursos con, a los cuales se acceden a través de intent y de content. ¿sí? Después tenemos en otra carpeta, data barra app, ¿sí? eh, es donde se guarda la aplicación que se instala. En general se guarda en esta carpeta y, y queda ahí permanente. Después tenemos... Acá otra aplicación distinta, en este caso, bueno, va a haber múltiples aplicaciones seguramente eh, dentro de un celular, ¿no? Donde tienes, eh, es análogo a lo que tenemos dentro de nuestra aplicación y que esto en general no es visible, no es accesible desde mi aplicación, ¿sí? Por un tema de permisos. Sdcard, que en realidad esto es external storage, no necesariamente implica que hay un, un SDCAD. Y tenemos acá dos dominios distintos, estos ya están en internet. Vamos a trabajar sobre este gráfico. Eh, nada, acá explico más o menos rápido esto mismo. Y ahora vamos a ver, bueno, ¿qué pasa cuando yo cargo a través de un HTML, a través del load URL que es el que vimos dentro de WebView? En ese caso, dentro de JavaScript, yo voy a poder acceder a otros recursos, ¿sí? A través de XML, HTTP request, por ejemplo, dentro del mismo dominio, eso sin problema, por same Origin Policy. Y también voy a poder acceder, y esto es algo distinto en, en Android, a recursos que están en la carpeta Assets y Res de mi aplicación, ¿sí? Esto, en general, no debería haber información sensible dentro de esto. Y otra cosa también importante es que es una, son carpetas solamente read-only, con lo cual, eh, digamos, eh, no debería ser un inconveniente a nivel de seguridad este tipo de acceso, no Bien, entonces, en este escenario, ¿qué cosas, de qué forma se puede atacar a la aplicación? Bueno, lo más importante a tener en cuenta en, con WebViews son todos los ataques, como pasa en, en lo que es browser, de cross-site scripting. ¿sí? ¿Cómo se puede dar un cross scripting? Y bueno, a través de, una, de un man in the middle, ¿sí? O sea, hay alguien en el medio que está interceptando la comunicación y modifica el response agregando un, algún payload eh, ¿Sí? Una, también es posible que la lógica de la aplicación, y esto también se separa mucho de lo que es una aplicación web, que la lógica de la aplicación permite cargar input de usuario. ¿sí? ¿No? En este caso, eh, ya vamos a ver algunos ejemplos donde por, debido al input de usuario se generan cross-site scripting. ¿sí? Si existe un Open Redirect, ¿sí? que básicamente lo que me hace es, el atacante me selecciona qué URL el navegador recarga, ¿Sí? O que el navegador navega, básicamente. Ahí el atacante podría decir, bueno, navegame a esta aplicación que yo controlo y yo domino. Y ahí me puede cargar el payload que quiera, ¿no? Esto puede ser, por ejemplo, eh, a, través una href, eh, ser a través de un href, eh, puede ser a través de una redirección, a través del el objeto window del Javascript, ¿sí? Eh, bien. Esas son básicamente eh, las, eh, la superficie de ataques que se tiene cuando uno tiene HTML. ¿sí? Bueno, ¿qué pasa entonces cuando yo cargo un recurso a través de mi origin file? ¿sí? En este caso, el archivo estaría guardado dentro del, de la carpeta privada de la aplicación. Entonces, yo para cargarlo con el URL, lo que hago es file /barra y pongo en la ruta del archivo. Bueno. En ese caso, y con las configuraciones estándar del WebView, no voy a poder acceder a ningún recurso de internet, no voy a poder acceder a otras aplicaciones y solamente voy a poder acceder directamente al, a la carpeta de assets y res que estuvimos viendo. ¿sí? Esto se debe a que el origin que se le setea es nulo. Así que está bastante restringido. ¿Sí? siguen aplicando los mismos controles, más o menos, que sea de la misma superficie de ataque, pero en este caso se complejiza el tema de exfiltrar información por la naturaleza de el same origin policy. Bien. Entonces, hasta acá venimos más o menos bien. Y acá es donde empieza a haber ciertas componentes o ciertas configuraciones del WebView que modifican el comportamiento estándar de un browser, ¿sí? Uno de estos es set allow file access from file URLs. En este caso, ¿sí? si se fijan cambia el origin por file en vez de null. Entonces eso a mí lo que me permite como atacante si tengo un cross site scripting es ejecutar y poder acceder a todos los recursos que me permite el file dos puntos. En este caso podría yo acceder a todos los Archivos dentro del paquete de mi aplicación, sí. Puedo y podría acceder adicionalmente, si tengo habilitado el external storage como permiso, a todos los eh, archivos dentro del SD card. Le hace eh, eh, este, fotos, eh, videos, descargas, archivos que otra aplicación guarda en SD card, sí. Y en el caso de los archivos dentro de, de lo que es la carpeta privada de la aplicación, tengo acceso, bueno, obviamente a todos los archivos que genera la aplicación per se, pero adicionalmente, como el WebView guarda, genera una estructura de carpetas dentro de mi carpeta privada de aplicación para funcionar, ¿sí? ahí es donde guarda el, los, el caché, donde guarda eh, algunos archivos, de configuraciones, ¿sí? Entonces, si yo tengo acceso de lectura a estos archivos, puedo llegar a exfiltrar, por ejemplo, tokens de, de autorización, de passwords, si se llega a guardar justo el request de, de login eh, y otros archivos sensibles que genere la aplicación. ¿Sí? Con lo cual, acá el impacto es eh, bastante más grande, ¿sí? Así que es un flag a tener en cuenta cuando se desarrolla. Bien. Tengo otro permiso particular, que es el setallow universal access from file URLs, ¿sí? Y en este caso, a diferencia del anterior, no solamente tengo acceso, el origen siendo file, pero no solamente tengo acceso a las carpetas del file, sino que adicionalmente tengo, este, ¿cómo se llama?, acceso a cualquier dominio de, eh, de internet, ¿sí? Tengo acceso casi a todo, ¿sí? Inclusive tengo acceso a componentes de otras aplicaciones que estén exportados, ¿sí? Entonces, la gran diferencia entre este escenario y el anterior es que acá es mucho más fácil exfiltrar información, ¿sí? Porque en el caso anterior... Nosotros no tenemos acceso a través de JavaScript a otros dominios. Entonces, la forma de filtrar información es seteando, por ejemplo, en imágenes ¿sí? una URL y poniendo en el query string parte de la información que yo quiero filtrar. ¿sí? Lo cual es bastante limitado y bastante molesto. En este caso, no. Directamente tenemos acceso a JavaScript. Entonces, yo puedo ejecutar requests y hacer post con cualquier información que yo quiera o que obtenga a través de un file sí, y empezar a enviar eh, información de manera ilimitada a, a, digamos, al, a mi dominio ¿no? como atacante. Eh, con lo cual, este, es muchísimo más eh, peligroso, digamos, y uno debería tratar de evitar este tipo de configuraciones. Bien. Obviamente, WebView tiene un montón, un montón más de configuraciones. Cosas muy particulares, como por ejemplo, eh, la posibilidad de habilitar o deshabilitar JavaScript, ¿sí? con el set JavaScript enable Por defecto está en false, lo cual está bueno. Eh, nos, nos permite acceder al, a contents, ¿sí? eso es otro de los endpoints, eh, digamos, de todos los esquemas que estuvimos viendo, ¿sí? que por defecto es, es true. Bueno, y tenemos después un el SHOULD OVERRIDE URL LOADING y acá uno muy interesante, que después ahora voy a mostrar un, un ataque que encontramos en una aplicación, que es el SHOULD INTERCEPT REQUEST. Este eh, método lo que nos permite a nosotros es, eh, directamente en Java, nos permite interceptar un request, ya sea un GET o un POST, eh, ¿sí? ver cómo viene el request, ¿sí? modificarlo si se quiere, o directamente tomar el response que se genera y eh, modificarlo también, ¿sí? Esto vendría a ser funcionar más o menos como un, este, un web proxy, por así decirlo, dentro de lo que es en Java, ¿sí? O sea, el request sale de WebView, entra en este método y, eh, dependiendo de lo que yo haga dentro, o se ejecuta, no se ejecuta, o se devuelve el, el contenido original, lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, en un assessment que nos tocó hacer, nos teníamos que probar una plataforma de e-learning, ¿sí? Donde teníamos un alumno que creaba una tarea, esa tarea se convertía en HTML, se renderizaba en un WebView, ¿sí? Ese contenido se mandaba al server, se guardaba, y, eh, bueno, pasaba por un conjunto de sanitizaciones donde agarraba el HTML y lo validaba, ¿sí? O sea, un cross-site scripting indirecto no se podía hacer, ¿sí? Por el tipo de controles, ¿sí? Y bueno, después se mandaba al, al profesor, ¿no? El que le asignó la tarea y cuando el profesor la abría se renderizaba el HTML, ¿sí? Con lo cual el, cross el ataque a través de cross-scripting no lo pudimos lograr, ¿sí? Pero al ver el código encontramos lo siguiente, ¿sí? Se implementaba este show sub request ¿Qué se hacía? Se hacía una validación sobre el, el Start With eh, de la URL. ¿sí? En este AulaVirtual.com lo puse como ejemplo. ¿sí? Y si empezaba con, con AulaVirtual.com, lo que hacía era agregar, era tomar el Access Token que se guardaba en, dentro de una, del Share Preference de Android y se enviaba como header al... Eh, como Authorization beater, no dentro del request. Ahora, ¿qué pasa? Esto validaba que el string empezara con https Entonces, debido a la definición de cómo funciona una URL, ¿sí? la primera parte, desde después el de https Puede ser la URL o, si tengo algo con una arroba, se toma esa primera parte como el, las credenciales para eh, loguearse. Y después de la arroba viene el address, ¿sí? Que vendría a ser la, la URL. Bien. Entonces, viendo eso, lo que nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros cre creamos una imagen, o sea, configuramos la URL como HTTPS, dos puntos, barra, barra, a la, .com, arroba evil .com? Bien. Esto pasaba por la sanitización. Cuando el usuario, el profesor, cargaba la tarea, esta validación, Entraba en esta validación porque la URL empezaba con aula virtual y se enviaba entonces el request, se, se atachaba el authorization beer y se enviaba este request a ibit.com con el authorization beer, ¿sí? que es algo que normalmente en un browser no pasa porque el, el token naturalmente funciona dentro del dominio que está corriendo una aplicación. ¿sí? Con lo cual, acá vemos un ejemplo donde eh, el Should intercept request puede llegar a funcionar mal y nos permite a nosotros lograr eh, exfiltrar esta información ¿sí? de una forma que en un browser no se podría. Bien. Otra cosa a tener en cuenta es el JavaScript Interface, ¿sí? que es básicamente una forma que tiene el browser de consumir recursos de la aplicación de Android nativa. ¿sí? En este caso, lo que es muy importante es que al tener el JavaScript interface, la superficie de post explotación es más grande, porque uno tiene la posibilidad no solamente de, de conseguir cosas a través de un web view o de un file, sino que si la explicación, por ejemplo, eh, expone el uso de la cámara, uno si luego un que te podría sacar fotos de la cámara o videos, si expone algo para leer archivos, podría llegar a leer archivos al margen de eh, de lo que uno puede hacer a través del same-origin policy, Entonces, es muy importante tener en cuenta qué se expone y cómo se expone. Porque esto, en caso de, como digo, de que se logre un cross scripting, la superficie de ataque eh, se extiende y el impacto es muy superior, ¿sí? Así que, nada, para los desarrolladores, tengan en cuenta que esta funcionalidad está buena, pero que si alguien accede, puede llegar a tener problemas. ¿Sí? Bueno. Y ahora acá tengo un par de consejos a la hora de desarrollar, ¿sí? Cuando usen el, el WebView Load URL, lo preferible siempre, es recomendable, es usar URLs que no dependan del input de usuario. Si fuera necesario que tuviera input de usuario, como mínimo validar el esquema, porque el JavaScript dos puntos es un esquema válido a la hora de cargar un load URL. Tratar de evitar usar el esquema content, ¿sí? En lo posible, si hay input de usuario, asegurarse que venga después del signo de pregunta, o sea, que esté directamente en el query string. Validar siempre por host y no por string de inicio, como vimos en el caso anterior. Y evitar forzosamente, el, o idealmente, el file dos puntos. El low data es, en general, por defecto peligroso, porque uno toma un string y lo y ejecuta dentro del, del web view, Es potencialmente muy, muy peligroso, con lo cual, Habría que tratar de evitarlo o modificar la aplicación para que eso no pase. Eh, sanitizar el contenido en lo posible. Si no, si el load data hay que usarlo sí o sí. Y siempre, siempre proteger con CCP. Es como el Content Security Policy. No lo vamos a ver nosotros acá porque requiere mucho, mucho tiempo, pero es una medida de protección que nos permite a nosotros, dentro del browser, evitar la carga de ciertos contenidos, evitar la ejecución de ciertos contenidos, de ciertos, ciertos niños. Así que es una muy buena práctica tenerlo implementado dentro de las páginas que se vayan a cargar. Bueno, ya sea browser, pero sobre todo en WebViews, ¿sí? Acá vemos un ejemplo real de un bug que se encontró a través de un WebView, a través de un load URL. En este caso, la aplicación exportaba un activity que recibía como parámetro un auth-url. ¿Sí? No se controlaba en ningún punto este auth-url cuál era. Y entonces, ¿qué pasaba? La, eh, la aplicación tomaba recibía este auth-url. ¿sí? Y con esta información llamaba un webview.loadurl. ¿Sí? Con el parámetro que se recibía. Ahora, ¿qué pasa? Al estar exportado, un atacante... Puede venir con una aplicación maliciosa, enviar un intent con esta información, con lo que él quiera. Y esto fuerza la carga del load URL. sí, Y como vemos como resultado, eh, un atacante puede controlar qué URL se carga dentro de la aplicación. no? Esto, si el atacante envía una, una URL eh, con Javascript adentro eh, malicioso, podría llegar a tener control automático sobre la aplicación y otra cosa importante es cuando se llama este a través de nintendo por más que la aplicación no esté cargada esto fuerza la carga de la aplicación entonces básicamente un atacante podría iniciar la aplicación y cargar cualquier cosa ¿sí? con lo cual esto puede ser totalmente desastroso ¿Sí? eh, bien Seguimos con las recomendaciones. Le web view load data with base URL. Este es parecido al, al básicamente al, al otro load data. En este caso es lo mismo, aplican las mismas recomendaciones, pero con al tener en este caso este método una base URL, que es lo que implica va a ser el origin de este URL. Uno lo que tiene que tratar, si está usando esto, que la base URL sea lo más estricto posible. Es decir, uno, aprovechar esto y decir, bueno, mi, eh, esto se carga bajo el dominio puntos barra domain ¿sí? Entonces, ahí evitamos que eh, a través del same origin policy que se cargue eh, cualquier otra cosa, ¿no? eh, Evitar usar el valor Javascript porque eso siempre, siempre termina mal, ¿sí? Eso como... También, como otra recomendación, evítenlo si hay que cargar algo, que sea a través de un file, a lo sumo hay un load data. No, load data no, perdón, un, un load URL. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo de bug que es parecido al anterior. Pero en este caso, lo que se exponía es este Image Viewer Activity. Esto o sea, generaba un string a través de Load Data with Base URL, ¿sí? donde agarraba el contenido del URL STR que venía por parámetro, ¿sí? y lo concatenaba. Entonces, si el atacante hacía algo así como barra, URL, o sea, wow.jpg, comilla simple, espacio, onload, esto cuando se concatenaba, ¿sí? cuando la comilla terminaba. ¿Sí? Se termina el, el atributo source y después de ese atributo source viene el onload, ¿sí? que es básicamente un evento de Javascript, que lo que hace es, cuando se termina de cargar la página, hace un windows.location.hrf, o sea, hace un redirect hacia otra página, ¿sí? en este caso controlada por el atacante. Con lo cual, el resultado de este es que en vez de cargar... Un HTML que yo domino y, y manejo, se terminaba cargando cualquier HTML que el atacante eh, propusiera, ¿no? Como parámetro, ¿sí? Lo mismo que pasa en el caso anterior. Esta actividad está exportada, entonces el atacante, a través de una aplicación maliciosa, puede tranquilamente forzar la, que se levante la aplicación y automáticamente cargar esto, ¿sí? Bien. Ya vimos JavaScript Interface, que hay que usarlo con cuidado. Eh, también hay que tener cuidado con las, el HTML que se carga en las páginas web, porque por más que tenga un Same origin policy, eh, al abrir links, el Same origin policy no funciona. Hay que cargar contenidos siempre, siempre por HTTPS, porque si es por HTTP o se permite el HTTP, lo que puede pasar es que es mucho más fácil ejecutar un in the middle. ¿Sí? En general, tratar de deshabilitar JavaScript cuando, cuando sea posible. Y, bueno, restringir la configuración de WebView eh, lo más que se pueda, ¿sí? Eh, setear los, la mayoría de los flags posibles en false. Bien. Otra cosa de tener cuidado son todos los que son librerías de tercero. Eh, las librerías, por ejemplo, que en general usan WebView para funcionar son las de ads. Entonces, cuando uno carga un componente de tercero, tiene que ver la responsabilidad de uno... Como desarrollador de la aplicación, eh, ¿qué hace, apli hace el componente? ¿sí? Porque ha pasado que de repente cargaba una, una librería de ads y esa librería de ads estaba mal codeada, tenía un bug. Entonces, de repente, en estos casos, por ejemplo, cargaba, eh, como se ve acá, el contenido a través de HTTP y no HTTPS. ¿sí? Entonces, por ahí uno se mata eh, asegurando la aplicación y de repente carga un contenido de tercero y eh, termina exponiendo... El, la aplicación, ¿no? Bueno, y acá les dejo, eh, acá puse para React Native, eh, para Xamarin y para Flutter, ¿sí? Eh, los valores por defecto para todos estos flags que estuvimos viendo durante la charla, para que tengan en cuenta, ¿sí? eh, Así que nada, y que tengo las referencias hacia un, donde encontré esta información, con lo cual... En este caso, me parece que React Native está bastante bien en cuanto a la configuración por defecto. Xamarin eh, depende del valor del sistema operativo, con lo cual, dependiendo de, eh, ahí va a depender del target, de la, del, del, ¿cómo se llama, del, de la API de Android. Y en Flutter, allá hay por defecto hay algunas configuraciones que ya están seteadas en true, así que tengan en cuenta que se pueden setear y que deberían setearlas en false en todo caso. Bueno, dejo acá un poco más de información. Eh, quiero destacar de esto nomás que es muy interesante, este authenticationfailure.com. ¿sí? Este es un workshop que se dio en Defcon 26, eh, donde hay una aplicación vulnerable. Hay dos aplicaciones, una para Android y iOS. Con lo cual, si tienen ganas de probar estos conceptos y de ver como más profundidad algunas otras cosas, eh, véanlo. Así que para mí está bueno. Eh, y nada, espero que les haya gustado. Eh, eh, si tienen dudas o algo, eh, lo vamos viendo. Les dejo ahí el contacto, mi Twitter y, bueno, mi, la, mi, mi blog, mail. Así que nada, espero que les hayan gustado. Muchas gracias.